Bueno, pues ahora no nos vamos al Bernabéu. Gracias, David. Nos Gracias. vamos hasta el Camino de Santiago, donde se encuentra José Antonio. Como siempre, como se dice, moviendo el cotarro. Hasta, hasta allá nos vamos. Hola, José, buenos días. Hola, Kike compañía, buenos días. Aquí, Hola. sin parar, de una cosa a otra, entreteniendo al público. Y ahora, como lo estás haciendo tú, hacia arriba, ¿verdad? Bueno, sí, hemos cogido una peña pendiente para abajo, pero sí, hace poco tiempo Ajá. estábamos subiéndola. Que digo que… Se escucha aire. Por ahí un poquito, sí, sí, un poquito de viento. Sí, está haciendo viento, pero bueno, solo viento, porque eh, daban lluvias y al final nos está haciendo un camino muy bueno. Y bueno, un solcito y nubes, pero no llueve. Qué chulo el camino de Santiago. ¿Cuál estás eh, haciendo concretamente de los que nos has hablado? ¿Por qué zona vas? Sí, esta semana estábamos haciendo el camino de Santiago Francés y ahora vamos por Castrojeriz. Castrojeriz. De la provincia de Burgos. Muy bien. Muchos acompañándote y tú acompañándolos a él en el, en el camino. Sí, pues somos un grupito majo, son unos 18 personas, uh -huh. y bueno, aquí tenemos gente diversa, aunque en este caso casi todos son de la comunidad venciana. Mira, bueno, me alegro por este, este acierto. Oye, ¿y cuántos días va a durar? Eh, ¿Qué van a poder ver? Cuéntanos un poco. Bueno, pues el camino empezamos el lunes, eh, salimos de Valles y vamos haciendo tramos en diversas ciudades eh, hasta el domingo, que llegamos a... Perdona, el sábado llegamos a Santiago y el domingo volvemos. Estás caminando al mismo tiempo que hablas con nosotros, claro. Estás siguiendo sí, claro, haciendo ver, el camino. Si no me dejan aquí detrás, claro, tienes que tienes que seguir. Ahora vas hacia abajo. Ahora abajo está abajo, sí. Cuéntame abajo. qué estás viendo, porque es muy bonito estar en la radio en Valencia pues mira, y hablar con ¿verdad? valencianos y ir a ver lo que están viendo. Ahora estamos aquí rodeando Castrojeriz, un sí. pueblecito muy bonito del camino de Santiago. Y a la derecha tengo el castillo, sí. que bueno está medio de ruido, pero que bueno le tiene una imagen. Es, una, es una, una postal De lo bonito verdad, que es bonito. Sí, estamos entrando ahora mismo a Castorjeriz uh -huh. Un pueblito empedrado eh, Las calles muy limpias eh, Una piedra muy, muy amarilla eh, Parece que estamos ahora mismo nos Hemos, hemos retrocedido en el tiempo en la época medieval ¿Sí? Son casitas pequeñitas, todas de piedra Muy monas, siguiendo el camino pero vive gente allí todavía en ese pueblito o, o eso simplemente ya que es lo que ha dejado los restos de la historia. No, no, aquí hay gente, ¿eh? hay gente. Bueno, ya cada vez, hay, cada vez que venimos aquí lo estaba comentando algunos señores. Ahora uh, hay novedades, han restaurado más cosas. El turismo atrae mucha gente que vuelve aquí y ponga, pues, un albergue. Uh, incluso han puesto un museo. Todo, pero el pueblo es grande, el pueblo es grande y, y es bonito que ver. Es muy bonito poder hablar desde aquí, esta tecnología, hasta allí, y saber eh, qué, qué opina el, el que va contigo, ¿no? La gente que ha contratado sí, eh. vuestros servicios. ¿Tienes alguien por ahí para hablar sí. o, o cómo? Si quieres, tenemos aquí, espérate, a ver. Alguien que nos robamos que un minuto. Radio. Espera un momentito, que está aquí. Tere, estoy en la radio, ¿quieres hablar con los compañeros? Venga, te paso con una, con una compañera. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿eres Tere o has podido escuchar o cómo te llamas? Perdona. Sí, sí. Joder, sí. Tere, te conocemos todos en Valencia. ¿Sí? No, hay broma, hay croma, Tere. <risa> no me extrañaba, ¿sabes? De todas maneras. ¿de ¿dónde, dónde eres tú concretamente? De Xatiba, Soxo Ah, mira, hoy tenemos mucha gente, hoy tenemos público aquí de Chativa. ¿Ah, sí? Claro, mira, el apl eh, un aplauso para Tere de Chátiva. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Increíble. Oye, ¿y por qué hoy habéis tenido esa idea de hacer el Camino de Santiago y hacerlo con, con José Antonio y tu cerco? Pues eh, lo vi en, en internet ¿Sí? y tenía ganas de hacerlo, pero un poquito light, like, por decirlo de alguna manera. No no demasiado largos los trayectos y ir acompañada. Y muy como he venido sola, pues era una manera de hacerlo. ¿Y te has juntado con todo ese, ese grupo? ¿Y ¿Qué tal? ¿Qué es la experiencia? ¿Cómo la estás viviendo? Ah, Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, de verdad. ¿Qué estás viendo ahora? ¿Por dónde vais? Cuéntanos un poquito. Nos pues está diciendo. Estamos por Castrojeriz ahora. Sí, nos estaba diciendo. Estamos yendo de Burgos a León. ¿Y qué vais a hacer una ruta de cuántos kilómetros hoy? Pues esta mañana hemos hecho una de casi ocho. ¿Sí? Ahora una de tres y algo, pero vamos descansando. ¿Cuántos días ya? lleváis? Desde el lunes. ¿Y qué tal la, las piernas desde el lunes? ¿Cómo van funcionando? Bien, Bien porque Bien. son trayectitos sí, cortos. Me alegro. Sí. sí, porque como alternas, ¿sabes qué te quiero decir? Aunque digas, haces 15 kilómetros, pero no son seguidos. No, verdad, es, es lo bueno que tiene. Oye, sí. eh, los compañeros fantásticos, ¿estás conociendo amigos? Sí, sí, he venido sola, no, no, con, no he venido con nadie más, yo sola, pero he conocido un grupo de gente muy bien, muy bien, de verdad. Lo estás pasando estupendamente. Sí. Recomendado sí. para toda la gente que nos escucha en la radio, Recomendado. ¿verdad? Recomendado, sí. Igual me apunto después al del norte y repito y todo con que mira. No digas más, <risa> todo dicho. Un beso y muchas gracias, ¿eh? Vale, hasta buenos Cuidado, Gracias. buenos días, qué simpática la, de la mujer, ¿eh? Me alegro. Oye, José. Quique, te pasó con otra… Pásame con otra, con sí. Con chica que quiere también hablar con vosotros. Claro que sí. Venga. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Muy días. bien, Quique. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Yo fantástico, ¿y tú? Buah, wow, yo de maravilla, ni te cuento. Me alegro, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María Jesús. ¿Y yo, Quique? Sí, encantada. Mucho de gusto. Te... Dos besos. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo estás viviéndola? Bueno, pues súper bien. Mira, yo soy el segundo año. Es que ahora como estoy subiendo un poquito me cuesta un poquito caminar. Sí. Es el segundo año que hacemos el camino. Uh -huh. Hicimos el portugués. Sí. Nos gustó mucho. Uh -huh. Y este año pues estamos haciendo el francés en plan un poquito más tranquilo eh, juntar un poquito pues un poquito turismo por la tarde caminatas por la mañana naturaleza y muy bien la verdad es que nos gusta mucho vamos y bien buena bien. gastronomía también María Jesús y sí, muy bien estupenda gastronomía estupenda en tu caso o como nos ha compa eh, nos ha comentado la compañera vas sola o vas acompañada yo voy con mi con mi novio que es mi marido para siempre qué, qué bonito <ríe> novio marido amante todo verdad Sí, me alegro, marido, me alegro. Mi marido, además, eh, yo ya lo cuento, yo llevo jubilada un año ¿Sí? y me encuentro muy bien y entonces salimos a viajar mucho, uh -huh. todo lo que mientras nuestra cabeza y nuestras piernas nos vaya. Me entonces, parece perfecto. Llevo... <risa> ¿Lo <risa> recomiendas también al 100% a la gente que nos claro. escucha? yo cuando cuando ha dicho José, el hablar la radio le he dicho de broma, sí, pero aparte te tengo que decir, ¿Sí? yo... Tengo mucha relación con la radio. Muy bien, muy bonita mi la hija. radio. Sí, pero te lo digo, mi hija es periodista y estuvo en Radio Now. ¿Qué me cuentas? Sí. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija Laura. ¡Hombre Laura! No tengo ni idea, pero. L ¡Laura Blanca! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dilo todo, claro que sí. ¡Laura Blanca! ¡Laura Blanca! Estaba en Radio Now. Súper bien, súper bien. Le mandamos ¿Eh? un beso a todos los compañeros que están ahí sí. contigo y a ti para que sigas pasándotelo bien. ¿Te parece? Muy amable, Muy muchas amable. Gracias. gracias. Encantada a ti. de saludaros a todos. Un besazo. Un beso, gracias y buenos días. Te paso a José, te paso sí, a José. De sí, por nuevo. favor. Gracias. Un Hasta gracias luego, un beso. A ti. Adiós, adiós. Simpática la gente que van haciendo el camino, ¿eh? Qué alegría que tienen. Bueno, José, que lo pases bien y que disfrutéis al máximo porque ya veo que la gente lo está gozando mucho, ¿eh? Aquí animados todos con las endorfinas a tope. Pues a ver Hasta si allá. la semana que viene volvemos a hablar y me cuentas por dónde estás, y si estás por aquí sí, hablamos sí, por aquí y si no pues Allá donde pares, amigo. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros y a todo el equipo. Gracias, José. Adiós. Gracias, buenos días. Y si ustedes quieren, de alguna manera, eh, no perdérselo, como está haciendo esta gente, que se lo está pasando muy bien y que simpáticas son, contacten por aquí, donde nos pone Javier.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 punto tu cerco